¡Hola viajeros! ¿Qué tal? Somos Silvia y Oscar del canal de Youtube y del blog Seguid Viajando y hoy venimos a traeros un consejo sobre cómo optimizar vuestra maleta de viaje para poder así meter más cositas y es que muchas veces cogemos la zapatilla, la camiseta tal cual nos lo encontramos y lo metemos todo en la maleta. Lo que tenemos que hacer en este caso es ir enrollando las prendas poco a poco haciendo pequeños rulos podríamos decir y al mismo tiempo ir metiendo dentro los objetos delicados para que así no se estropeen y de esta manera optimizamos muchísimo más el espacio va todo más compacto y mucho más protegido este truque viajero lo traemos de la mano de Intermundial y esperamos que os sea de utilidad y que lo pongáis en práctica sobre todo para que os entren unas cosas más porque todos acabamos llevando siempre algo por si acaso <risa>